y supervisados por nuestro excelente personal familia de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Oiga, el Powerball sigue aumentando su cifra millonaria, señores. 51 millones te los puedes llevar este sábado. Así que sal a hacer esas jugadas porque estás a tiempo todavía, que no se te olvide. Mientras que el loto cash también está en los millones, señores, ya está acumulado 2 millones 200 mil dólares esto es para mañana viernes, oiga, son buenísimos, al igual que, que la doble revancha, que estén 125 mil dólares, atrévete a cambiar tu suerte con Lotería Electrónica Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre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 Ese dinerito que tanta falta hace, porque donde quiera te pega, señores. Ahora estamos más que listos para presentar los sueltos en la tarde de hoy y comenzando con el Wild Ball. Muchísima suerte para todos los que jugaron adelante. Y el Wild Ball es el número 5. Número 5. Pasamos al pegados en la tarde de hoy. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pega 2. Número 1. Número 1. Siguiente número. Número 8. Número 8. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 1-8. 18. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Boleto en mano, familia, adelante. Ahí está. Primer número del Pega 3. Número 3. Número 3, siguiente número, número 1, número 1, último número, número 0, es el número 0, número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy, es el 0 310. Pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde, favorito de muchos, adelante. Primer número del Pega 4, número 7, número 7, siguiente número, número 9, número 9, siguiente número del Pega 4 esta tarde es el 6, señores, número 6, último número, número 2, es el número 2, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, es el 7, 9, 6, 2, 79.62 Mira, muchísimas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Recuerda visitar nuestra página oficial .pr gv Nos vemos esta noche a las 9pm Gracias por acompañarnos Excelente tarde y mucha salud Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica WIPR, canal oficial de las justas de la LAI 2023. Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales,